Buen día. Buscando entre las muchas eh, enseñanzas que he tenido la fortuna de recibir de maestras y maestros auténticos, hay una que eh, tengo Mucha alegría de compartir con ustedes porque en la ocasión en que la escuché realmente me abrió un panorama completamente nuevo respecto de, de mí misma, respecto de la vida y respecto de la increíble oportunidad que, que tenemos en cada momento de hacer algo benéfico. Para, para nosotros y para el mundo. Y esta eh, enseñanza dice que la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestras acciones es algo que va eh, configurando lo que somos. Y si nos damos cuenta de esto, del poder que tiene el darnos el, el estar conscientes de nuestras acciones y poder distinguir de manera clara con un discernimiento muy eh, preciso cuáles de estas acciones están eh, llevándonos hacia el propósito que todos buscamos, sea cual sea nuestra cultura, nuestra ideología, nuestra edad, nuestro plan de vida, nuestra visión del mundo, nuestras eh, lo que queramos. Eh, todos coincidimos en que lo que queremos cuando algo nos impulsa a realizar alguna mm, acción eh, física, alguna acción verbal, alguna acción mental, lo que queremos es estar bien, como sea que definamos ese bienestar. Realmente necesitaríamos estar muy confundidas y muy confundidos para eh, que nos motivara eh, hacia la acción, el querer estar mal, el querer sufrir, el querer eh, crearnos problemas o crearnos dificultades. Si nos los creamos, Sí, muchas veces las consecuencias de nuestras acciones son causa de sufrimiento, sus es, todos lo podemos claramente ver en nuestra propia experiencia, no necesitamos un gran guru que nos lo diga, porque lo vemos. Sin embargo, no es eso lo que nos impulsa a la acción, el tener dificultades o el causarnos eh, obstáculos en la vida o o dañarnos a nosotros mismos, sino que lo que nos impulsa es querer lograr algo que nosotros estamos considerando como deseable, como, como algo que queremos para, para nosotros. Así es de que eh, el, la forma en que nos, re, que nos relacionamos con nuestras acciones, la manera en que las entendemos, es algo que marca una diferencia en nuestra manera de, no solo de actuar, sino también en nuestra manera de ser y en el tipo de ser que estamos configurando momento a momento con nuestras acciones. Pero en específicamente la, el, el ángulo que a mí como que me abrió una perspectiva que... Realmente cada vez que la recuerdo y que la pienso, me, me produce el mismo asombro y, y despierta en mí realmente la misma sensación de, de claridad. Es que eh, la manera en que nos relacionamos con aquellas acciones que consideramos erróneas o con la manera en que nos relacionamos con nuestras propias faltas, está determinando eh, en una medida, en una gran, gran medida eh, nuestros patrones de conducta. De modo que si somos capaces, cuando realizamos una acción, de identificarla como una acción dañina, si es que esa acción no es benéfica, ahí estamos actuando con una enorme sabiduría por el simple hecho. De que ahí mismo, en el punto en que surge el reconocimiento, esa misma falta o esa misma acción dañina no nos está confundiendo. Lo que nos llevó a, a realizarla seguramente es la confusión. Seguramente es, hay muchísimos condicionamientos en el nivel de, eh, cognitivo, en el nivel de las emociones, en, en el nivel kármico. Sin embargo, ya que hemos realizado esa acción, por ejemplo, insultar a alguien, avergonzar a alguien, o engañarle, o nosotros mismos tomar algo que está dañando nuestro cuerpo, que está dañando nuestra salud, eh, robar, eh, abusar de una situación eh, que nos permite actuar impunemente eh, sobre otra persona cualquiera que sea la acción que cuando en el momento en que la realizamos si dentro de nosotros hay la suficiente lucidez y el, el espacio eh, de la claridad de darnos cuenta esto es una acción dañina en ese mismo acto esa falta o ese error conlleva una actitud, al menos en, en, a nivel de, eh, de un primer instante de darse cuenta, de un primer instante de conciencia, un, un momento de, de, de conocimiento, de algo que nos conecta con, con lo positivo, con nuestra capacidad de discernir. Si después de este primer instante en el que nos damos cuenta esto, esto es una falta. Si después de ese <coughs> primer momento, eh, nosotros mismos persiguiendo otros intereses o persiguiendo otros, otros propósitos o movidos por otras intenciones, eh, queremos mm, justificarla, queremos disfrazarla o la metemos al closet. Entonces se nos fue ese momento, se nos fue esa oportunidad de convertir una acción en un acto de, de conciencia, de lucidez. Es una acción, por más dañina que, que sea, si la de, si una acción dañina, si la reconocemos como dañina, claramente, abiertamente, con, con precisión, en ese mismo instante se está produciendo la alquimia. ...que nuestra naturaleza de seres, de personas inteligentes... ...de, de seres con inteligencia... Eh, ...produce el reconocer una cosa como lo que es... ...antes de que nos empecemos a, a enmarañar... ...o como dice una de nuestras maestras... ...que a mí me da tantísima gracia cuando utiliza esta expresión... ...cuando empezamos a utilizar las... ...las gimnásticas hermenéuticas... <risas> que empiezan como a tejer cosas complicadas alrededor de acciones que en un nivel muy muy básico no cuesta trabajo realmente distinguir esto es benéfico o no es benéfico. Así que el, esta eh, plática esta, eh, que quiero compartir acerca de eh, por qué metemos eh, aquello que identificamos como una falta o como un error porque a veces eh, nos apresuramos a, como a esconderlo, como a que no se note mucho o a ponerlo en el closet esta, esta expresión de meter las cosas que no queremos que se vean en el closet también es una imagen muy chistosa a mí me <risa> hace pensar en esos momentos en que está toda la casa desordenada va a llegar alguien a quien eh, queremos causarle una buena impresión por algo que queremos conseguir de, de esta persona o de esta visita o de estos visitantes, ya sea que queremos que piensen bien de nosotros o queremos que, eh, que tengan una, una buena impresión o conseguir que nos den algo si las cosas están así todas hechas un y revueltas y medio sucias y, y y medio podridas pues claro que no vamos a conseguir y entonces rápido rápido rápido metemos todo todo en el closet y sacudimos y ponemos las cosas en su lugar y las ponemos así muy presentables y con nuestras acciones a veces así hacemos lo mismo aquellas acciones que consideramos que son positivas o que sí son como dignas de mostrarse al público que si queremos que las cámaras y los reflectores estén dando, dando cuenta de eso, dando testimonio de eso, pues aquí las traemos y hasta las adornamos con con muchas escenografías que realcen esas acciones ¿no? y otro tipo de acciones aunque a veces decimos, queremos nosotros eh, no aceptarlas, y dicen, no, no, no, es que estas acciones tienen tales y tales propósitos, y empezamos con las <risa> gimnásticas, pero el caso es que las, las metemos como por allí detrás, ¿no? Y, ¿qué es lo que pasa con esto? Que estamos utilizando nuestras propias acciones para conseguir ciertas cosas... Que, que consideramos como las cosas que queremos conseguir y para tratar de evitar otras que consideramos que no queremos que encontrarnos, que no queremos que se presenten en nuestra vida y esto no es nada abstracto, es súper concreto hay en las enseñanzas del Buda una muy precisa eh, definición de este tipo, de, de este conjunto de cosas que queremos que que estén en nuestra vida y que las perseguimos a, como, a costa de lo que sea y un conjunto de cosas que por nada del mundo queremos que se presenten en nuestra vida y tratamos de, evitar, de evitarlas a costa de lo que sea y muchos de ustedes que han escuchado las enseñanzas del Buda seguramente ya saben que estoy hablando de algo que se presentó en una enseñanza con el título de los ocho intereses que mueven al mundo. <risa> Imagínense, a todo el mundo y a todas las generaciones a lo largo del tiempo y a lo largo de toda la geografía de este planeta, reducir a ocho cosas, todo lo que nos motiva es realmente una gran capacidad de concreción. Y todavía las podemos reducir más, que es las cuatro cosas que todos perseguimos y las cuatro cosas que todos tratamos de evitar a toda costa. Y estas, son, estas cuatro son, eh, claro, una buena reputación y tratar de evitar la mala fama o la mala reputación. Eh, todos perseguimos el placer, la, comod la comodidad y tratamos de evitar a toda costa el, la, la incomodidad, lo, lo que nos disgusta, los que, lo que nos causa eh, desagrado y todos tratamos de buscar, claro, elogios y desde luego que queremos evitar la crítica. Es, digamos que hasta pensamos que solamente una gente insensata quiere encontrar la crítica o puede permanecer eh, ecuánime. Frente a, a la crítica de otros. Así que no, no, todos universalmente estamos de acuerdo en que queremos eh, lograr elogios y evitar la crítica. Así que, y por último, sí, desde luego, ni, y no está el último, porque todo esto, la reputación, los elogios y eh, la comodidad, todo esto eh, queremos que vaya acompañado. De, de riquezas, de, de, de objetos de disfrute, de posesiones, de abundancia de lo que consideramos que nos hace sentir eh, abundantes que nos da una sensación de, de, de tener, de poseer, de estar completos, de estar satisfechos de tener todo, todo lo que necesitamos para poder sentirnos bien, completos, satisfechos la abundancia, la riqueza Así que todos queremos, pues, evitar la carencia, evitar la, que nos quiten cosas, evitar que no nos lleguen cosas que, que queremos. Así que queremos regalos, queremos ganancias, que donde sea que estemos, queremos que llegue a nosotros en la forma que sea más conveniente eh, las, los bienes, los bienes materiales. Así que detrás de este... Estos eh, cuatro pares, uno de estos ocho intereses que mueven al mundo, eh, eh, estamos administrando estamos gestionando qué tipo de acciones son las que lanzamos a, a la, al escenario, las que ponemos en el foro, las que mostramos como nuestra, eh, lo que da cuenta de lo que somos y de lo que hacemos, y eh, las otras cuatro son las que metemos a closet, La que no, las que, aquellas que pueden ocasionar que nuestra reputación vaya a tener eh, situaciones complicadas, aquellas que pueden hacer que no nos lleguen los regalos, las, las abundancias materiales, aquellas que nos hagan eh, no tener elogios. Así que vamos así administrando qué hacemos con, con las acciones. Y por más que esta sea nuestra logística, en cuanto a qué hacemos con nuestra conducta, esta enseñanza acerca de cómo relacionarnos con las faltas de una manera diferente. Y desde una lógica distinta. Y aquí viene, viene la presentación que, que a mí me pareció realmente eh, que movió algo dentro de mi entendimiento de lo que es la vida, de lo que es mi vida y de la manera en que puedo relacionarme conmigo misma. Y el planteamiento es, si yo me relaciono, con aquello que considero erróneo, o poco sabio, o dañino, de una manera eh, abierta, recono reconociéndolo como lo que es, muy directamente, en un ámbito personal. Ahorita no, no pensemos en cómo lo manejo ante el público. Ese es otro, otro paso, otro nivel. Pero empecemos por este, eh, este en contacto con nosotros mismos. Si en el momento en el que yo me doy cuenta, yo identifico algo dañino como dañino, yo lo afronto como tal, muchísimas cosas se abren inmediatamente y quedan disponibles para aproximarme al tipo de persona que quiero ser, al tipo de vida que quiero vivir, al tipo de experiencias que deseo que estén presentes en mi vida, al tipo de experiencias que quiero que estén presentes en la vida de las personas con las cuales transcurre mi vida, es decir, el tipo de relaciones y de interacciones que yo quiero tener y el tipo de mundo que quiero contribuir a crear. Con ese solo hecho de que en el instante en que tomo conciencia de que esta acción no es una acción benéfica. Esta acción es realmente algo que está afectando en cualquier nivel, puede ser en, un nivel, en el nivel de los sentimientos, en el nivel del de, de, de pensamiento creando confusión, en el nivel físico dañando la vida, dañando eh, a mí misma o a las personas. En el momento en que yo simplemente con discernimiento digo esto, esto realmente no está bien, si en lugar de tratar de esconderlo, de justificarlo, de permanezco en ese hecho, en ese hecho desnudo, abierto, de esto realmente no está bien. Esa manera de relacionarme con la acción, reconociendo la falta como falta, en ese mismo instante, por el solo he hecho, de permanecer ahí ante esa claridad, automáticamente se abre muchísimas posibilidades. La posibilidad de corregirla, porque si yo no la identifico como una falta y la meto en todo este circuito de, de confusión, de justificación, de, entonces pierdo el, la oportunidad que me da el reconocer qué es exactamente. Si no eh, afronto el error como un error, nunca voy a poder cambiarlo. Y si no lo puedo cambiar, no voy a poder dejar de cometerlo. Y si no lo dejo de cometerlo, voy a reforzar ese tipo de conducta. Y si refuerzo ese tipo de conducta, voy a crear un patrón que cada vez va a tener, va a estar muchísimo más arraigado. En mi manera de actuar, en mi manera de pensar, en mi manera de ser y en el impacto que estoy creando en mi propia vida y en la vida de todos los demás, específicamente de aquellos y de aquellas que, con los cuales tengo un, una interacción directa. Así que en ese primer instante en el que yo reconozco la falta como falta, al permanecer ante ese hecho de manera desnuda, ya se abrió toda, toda la oportunidad de, de pararla, por lo menos en ese instante. Aunque ya la haya cometido, el hecho de reconocerla como tal ha permitido que el, este factor de vivir consciente haya crecido un paso más. Y así una falta en lugar de convertirse en un factor de, de confusión, en un factor de, de más negatividad, al reconocerla como un error, me está conectando con todo lo positivo, con toda mi, mi capacidad de discernir apropiadamente y por lo tanto de, de, de cambiar la situación. Y esto se dice fácil, pero en términos de la experiencia, es es una experiencia y yo estoy segura que, que todos en algún momento en nuestra vida hemos visto la diferencia que hay... Ah, este canijo mosquito me está comiendo! <risa> hemos visto la diferencia que hay en nuestro sen sentimiento, nuestro sentir cuando somos capaces de reconocer algo como erróneo, algo como dañino que, que, que hemos hecho. Y en lugar de identificarnos con, con la falta, nos identificamos con la persona que es capaz de reconocer que es una falta. Es decir, nos identificamos con la parte sabia de nosotros mismos. En lugar de convertir eh, una identidad que hay que ocultar y que hay que ponerla en la sombrita, que no se vea, y que mejor hay que eh, poner otras cosas para que no se note, lo que hacemos es que allí mismo la logramos reconocer como tal y allí mismo en el mero reconocimiento estamos dándole mayor atención, mayor enfoque, mayor peso a la capacidad de, de discernir correctamente. Y ahí entonces ese factor de, de honestidad, el factor de claridad, el factor de, de apertura está tomando lugar así la eh, convertimos una acción errónea una acción equivocada en una acción de toma de conciencia en una acción de conocimiento y en una acción de poder y no lo contrario y cuando por el contrario, eh, sentimos que, que no podemos relacionarnos apropiadamente con, con las faltas, con nuestros errores. Eh, muchas cosas están pasando detrás de esto y una de ellas es que quizá estamos demasiado familiarizados con, con la culpa, que es esta desviación que en muchas de nuestras culturas está muy a la mano de querer tener esta rara idea de que tenemos que ser perfectos, de que tenemos que mostrarnos como perfectas o perfectos, que tenemos que mostrarnos ante los demás y ante el mundo como personas que no cometen errores. Así que cuando los cometen, más vale que nadie los vea, que no se noten, porque esto nos hace muy, muy vulnerables. Ahí está completa, como es una especie de malentendimiento no, no le llamaría hipocresía, yo le llamaría como una especie de entendimiento erróneo acerca de lo que somos porque realmente claro que somos personas imperfectas por eso es que andamos dando tumbos por acá y por allá y buscando de una manera y de la otra y, eh, pero el ser personas imperfectas en este momento eh, es una condición completamente favorable precisamente para, para el reconocerlo, para poder seguir eh, cambiando, para poder seguir aprendiendo, para poder seguir creciendo. Mientras que si queremos andar por el mundo eh, tratando de mostrarnos como personas que no se equivocan, personas que no cometen errores, personas que solamente hacen cosas sublimes, estamos ya desde ahí mismo... Eh, viviendo una, una falacia porque si fuéramos tan perfectos incluso en ese nivel eh, no necesitaríamos tanto enfatizar nuestra tal perfección sería tan obvio, el sol no necesita pretender que, que es el sol ¿no? es simplemente tan, tan evidente que no necesita nada más que simplemente estar presente así que no necesitamos pretender ser perfectos porque ni lo somos. Y esta, el, a lo que venimos a la vida no es a exhibir nuestras grandes excelencias y nuestras grandes perfecciones, a lo que venimos es a desarrollar nuestras, todas nuestras capacidades, a desarrollar todo nuestro potencial. Y con esta perspectiva de relacionarnos con nuestras faltas de una manera muchísimo más abierta, muchísimo más inteligente, que es capaz de convertir este eh, reconocimiento de algo dañino como dañino en una acción de, de conocimiento, en una acción que potencia nuestra capacidad de ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos y de esa manera poder realmente ejercer nuestra capacidad de decidir qué actos si sí queremos seguir eh, haciendo, queremos seguir intensificando qué tipo de conductas y qué tipo de patrones de conducta queremos reforzar, queremos fortalecer, queremos eh, arraigar dentro de nuestra personalidad y cuáles definitivamente no queremos, por más arraigados que estén definitivamente queremos hacer algo para, para eliminarlos porque somos capaces, tenemos la, los ojos abiertos y y, y somos capaces de ver todo todo el daño que están eh, produciendo a nosotros en muchos niveles eh, desde algunos demasiado burdos daño físico daño en nuestras cómo están eh, impactando nuestras relaciones cómo están dañando a otros a nuestro alrededor cómo están aportando al mundo más confusión más dolor y, y, y toda esta mmm, como juego de eh, opciones que nos abre el actuar en la dirección de reconocer las cosas por lo que son o de tratar de ocultarlas y de, y de, y de justificarlas o de esconderlas o presentarlas como no son y aquí vemos que incluso en términos de... un ejemplo de esto que también escuché en esta enseñanza y que me pareció muy claro, nos los aporta la, la eh, práctica de la meditación. Eh, muchos hemos escuchado, porque ahora está muy de moda, estas instrucciones para la práctica de la atención plena, eh, en donde estamos entrenando la mente, de modo que aprenda a, a sentarse, aprenda a estar como más calmada, a partir de eh, enfocar, poner la atención en, un, en algún objeto, por ejemplo, el más eh, común que se utiliza es eh, ya sea en las sensaciones físicas o bien en la respiración y permitir que la mente esté asentada ahí. Ahí, resp y cada respiración. Como no estamos familiarizados con este adiestramiento, lo que sucede es que muy rápido la atención se, se distrae, se va hacia pensamientos del pasado, se va hacia eh, pensamientos del futuro, o incluso pensamientos del presente, inquietudes de, oh, lo estaré siguiendo bien, lo entendí bien, etcétera. Cualquiera que sea el caso es que le cuesta mucho trabajo a la atención poder reposar en el objeto que hemos elegido. Y entonces ahí la instrucción es que cuando tú te das cuenta que ya te has distraído, entonces claramente notas distracción y nuevamente vuelves a sentar el enfoque en ese objeto. Y aquí es, es un ejemplo muy, muy claro de cómo una falta no es algo que hay que disfrazar, que esconder, que confundir a nosotros o confundir a otros, ¿no? Y si ya me distraje, no tengo por qué decir, no, no, no, me he distraído, no, no, no, yo sigo todavía meditando, mírame qué bien sentadita estoy, y mira, tengo mi carita así toda. No, es just, justamente el reconocer que ya me he distraído, lo que me permite llevar a cabo el adiestramiento llevar a cabo la práctica de esta de atención asentada, esta práctica de meditación de calma mental, mindfulness. Así que vemos cómo al reconocer las cosas por lo que son, reconocer la distracción como distracción, es parte justamente del adiestramiento de una mente que es capaz de no distraerse. Si no logramos hacer ese discernimiento, entonces creamos todo a toda una confusión pavorosa que puede ir desde cosas muy muy sutiles hasta cosas realmente pavorosas eh, para nosotros mismos y para las personas que nos rodean y sí cuando observamos en nuestro mundo cosas terribles que están ocurriendo podemos sin mucha dificultad eh, muy pronto eh, trazar la línea desde esto que estamos observando, la, el abuso, la codicia, la, la guerra, toda la destrucción de todos eh, los tejidos sociales en, en las distintas eh, colectividades, todas todo las cosas que en este momento están lastimando tanto, tanto a la humanidad y a la naturaleza, podemos realmente trazar su punto de... ¿dónde tiene su punto de partida? Y su punto de partida es precisamente esa eh, dificultad de reconocer lo dañino como dañino y lo benéfico como benéfico. Así que vale la pena de verdad regresar a ese punto de partida y dejar de estar eh, Sí, necesitamos, claro, observar cómo los desarrollos de toda esta confusión, pero también es importante poder, como otra vez, tocar lo básico y desde esa base, decir, okay, ¿cómo podemos nuevamente recuperar esta sensación de, estar, de orientarnos hacia dónde ir? Qué, ¿Qué opción tomar en cada momento de nuestra vida? Y yo encontré en esta enseñanza precisamente esa, ese método, esa este, herramienta para poder, en cada instante, volver a regresar a ese punto de partida. El estar consciente de mis acciones, el poder discernir qué es lo que estas acciones están eh, aportando en, a mí, a mi vida, en este momento, no en, pues, no en toda una gran teoría de las acciones virtuosas, las acciones no virtuosas, que es importantísimo porque es lo que nos da la referencia. Pero ahorita, en este momento, estoy dañando, estoy eh, a mí o a otro, estoy eh, creando confusión, estoy engañando, estoy abusando, estoy actuando por codicia, por avaricia por una actitud egocéntrica muy ahí directamente muy pragmáticamente y desde ahí entonces eh, empezar desde lo básico y cuando me relaciono con las faltas de esa manera tengo completamente a mi disposición toda toda una eh, eh, secuencia de acciones que eh, ...completamente me permiten so, eh, salir del cerco de estas acciones eh, eh, habituales... ...que parecen como una, una especie de, de servidumbre, ¿no? Tenemos ah, eh, hábitos, tenemos patrones habituales de conducta que hemos hecho una y otra vez... ...que han creado dentro de nosotros rutas de comportamiento verbal de comportamiento físico, de, de procesos cognitivos, que ya están tan armados que los, simplemente los perpetuamos. ¿no? Y vamos creando alrededor entornos que favorecen esa reproducción continua de acciones dañinas. Pero en cualquier momento tenemos la capacidad de parar y de empezar a crear otro tipo de rutas, otro tipo de de procesos cognitivos y otro tipo de atmósferas internas en donde nuevos hábitos de conducta tienen toda, toda la posibilidad de empezar a surgir y de empezar a tener un impacto en nuestra propia conducta. Y este de reconocer las faltas en lugar de meterlas al closet es precisamente una de estas eh, acciones que en cada instante ...tenemos la oportunidad de, de realizar. Me gustó muchísimo una, una frase que eh, utiliza un maestro, un maestro occidental budista que dice... ...en cada instante tenemos la oportunidad de beneficiar a nosotros o a otros, beneficiar al mundo... Y el tener esta perspectiva que no es nada eh, idílica, no es nada como eh, fantasiosa, sino es algo que mientras tenemos discernimiento y mientras podemos utilizar ese discernimiento tocando la base de la realidad y reconociendo las cosas tal como son, sin necesitar... Eh, esconder unas y, y promocionar otras o si queremos hacerlo, saber que lo estamos haciendo y haciendo lo que estemos haciendo, poder reconocer y tocar siempre ese piso, ese piso de, de reconocer lo que estamos haciendo con esto realmente estamos plantados sobre algo que es confiable por eso es que en, en el camino que enseña el Buda esta capacidad de reconocer el, nuestra conducta, las, la conducta de poder discernir entre la conducta que es dañina y la conducta que es benéfica, es realmente el, la base. Se, se, se, se describe, la metáfora que se utiliza es como, es el, el suelo, el terreno, el, el fundamento desde, cual, desde el cual se construye todo, todo, todo el camino que recorremos hacia el logro del despertar. El poder eh, construir una conducta que disierne correctamente entre lo que es benéfico y lo que es dañino, es lo que construye el, el soporte de todos los demás niveles de este proceso hacia el despertar. La práctica de la meditación en muchas ocasiones precisamente no puede llegar más allá, más lejos, porque le falta la cualidad de una mente que se ha logrado apaciguar, que se ha logrado estabilizar, que ha logrado tener un terreno de mucha energía positiva que aporta la conducta la conducta ética, la conducta que disierne de manera correcta, entre lo que es dañino y lo que es, no dañino, lo que es eh, benéfico. Y por eso podemos llegar a tener grandes habilidades en la concentración, por ejemplo, y sin embargo no tener un, un adelanto en nuestras cualidades, eh, las cualidades más eh, básicas de, de nuestro ser, porque estamos adiestrando una habilidad, pero no está arraigada en una en, en un soporte eh, firme, en un soporte que realmente nos permite acceder y conectar con todo lo que es positivo. ¿Y qué es esto que es lo positivo? Pues este discernimiento claro, esta capacidad de conectar con, con el otro, desde este hecho tan básico de cómo le impacta lo que yo hago. ¿Cómo le impacta? al mundo, las acciones que yo realizo, cómo impacta al medio ambiente, cómo impacta a la persona con la que yo vivo, la manera en que hablo, cómo impacta a las personas con las que yo interactúo en, en mi trabajo, en, mi, en cualquier ámbito en el que me muevo, los pensamientos que yo estoy alimentando continuamente, cómo le impacta mi manera de, utiliz física, de utilizar físicamente de, de utilizar mi cuerpo, así que todo este discernimiento y todo este campo de trabajo con, con nuestra conducta, con nuestras acciones, está construyendo o bien un ámbito que favorece eh, el florecimiento de todo, todo lo que es benéfico, una actitud eh, altruista auténtica, una actitud eh, de, de honestidad eh, es imposible hablar de ser honesto si ni siquiera somos honestos con nosotros mismos. Y esto es también algo que, me, a que a mí me... es Una de las cosas que me encantó en esta enseñanza, de que el primer paso es este, el de plantearme este vínculo de honestidad conmigo misma. Realmente es imposible poder ser honesto con otra persona o tener honestidad en una comunidad o en una familia o en una, en donde sea, mucho menos hacia todo el mundo, si ni siquiera soy honesta conmigo misma, si ni siquiera tengo la capacidad de reconocer en mi propio ámbito interno eh, qué es la, la, la calidad, la cualidad de mis acciones, si ni siquiera ese discernimiento eh, tengo, es realmente impensable, es, es, es dar risa pensar que yo puedo ser una persona honesta hacia afuera cuando ni siquiera lo soy hacia adentro, cuando yo misma trato de ocultarme, de engañarme o disfrazar mis propias acciones. Así que este es otro eh, elemento de... Trabajar con nuestras faltas como un campo de cultivo de, la, de una honestidad eh, que empieza siendo una honestidad con uno mismo y de manera natural poco a poco se va convirtiendo en un modo de ser honesto que realmente muy muy naturalmente empieza a influir en mi manera de interactuar con otros. No necesito promoverme, promocionarme con dos, tres actos honestos y después que son los que pongo en el escenario y con un montón de acciones totalmente eh, dañinas, destructivas que escondo en el closet. sino esa misma autenticidad por sí sola está creando eh, la, la persona que soy. No necesito... Eh, recrear otro, otra persona diferente, porque eh, tengo esa doble, digamos, eh, eh, producción <ríe> de acciones. Así que sí, relacionarnos con nuestras imperfecciones, nuestras faltas, de una manera tan abierta, con todos estos recursos que, que, que ya tenemos, de poder distinguir qué es qué y de poder transformarlo, convirtiendo cada falta de la que me doy cuenta en un en un abono para incrementar mi capacidad de darme cuenta. Es la, una manera eh, increíble de ir composteando toda la basura que hay en nuestra conducta. La traemos aquí para alimentar toda esta determinación, este compromiso con lo benéfico. Cada mentira, cada... Eh, robo, cada acción de abuso, cada... designarla como lo que es, es precisamente lo que está haciendo que mi manera de ser sea cada vez realmente poderosa, porque no está eh, fincándose en parecer algo, sino en ser algo. Está yendo al, al, al fondo realmente, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos siendo, de lo que estamos aportando al mundo, a nuestras relaciones y a nuestra vida. Y para concluir con todo esto, eh, les invito a que hagamos como un ejercicio, esta, durante esta semana, este... Eh, manera de estar eh, conscientes de nosotros mismos, de nuestras acciones, pero muy puntual, no como de manera genérica, sino simplemente en el momento en el que notamos que algo que decimos no es preciso, que realmente no es puntual, no es veraz, que en el momento en que estamos hablando estamos faltando a la, a la verdad, en la manera que sea, sencillamente darnos cuenta y designarlo de esa manera. Esto, esto no es verdad. Y parar ahí. Y en lugar de identificarnos y empezar a crear, a, a agarrar un látigo y empezarnos a golpear: oh no, qué mentirosa, oh no, qué mala onda. Qué... Porque ese tipo de reacciones son precisamente las que hacen que no nos guste enfrentar nuestras acciones. Porque pues nadie se quiere sentir un malhechoro, una malhechora, ¿no? una, una, una mala onda. Entonces mejor lo escondo. No, sino la persona que dice, esto no es verdad, esto es mentira. Esa es una persona muy, muy valiente. Es realmente una persona muy hermosa. Y es la persona que somos. Cuando decimos, sabes qué eso no es verdad. Y si aún no estamos listas para decirlo afuera, podemos empezar a, a practicarlo diciéndolo adentro, con toda la, la claridad. Y una vez que tomamos este paso realmente valiente de designar lo que es por lo que es, entonces simplemente reconocer esa valentía, reconocer esa osadía, y, darnos, y simplemente darnos permiso de sentir que se siente ser valiente de esta manera. Es algo muy hermoso, y frente a esta sensación de la honestidad con uno mismo, Cualquier cosa que logramos a través de perseguir los ocho intereses mundanos, escondiendo, o manipulando, o maquillando los hechos, no se compara con lo que nos aporta un solo instante de honestidad auténtica, un solo instante de osadía, de decir, esto no es correcto. O en el momento en que contestamos a alguien, de una manera con agresión y, y, y vemos claramente la agresión y decimos, esto es agresión, esto es agresión. Pero en ese momento nos identificamos con la, esta persona valiente, este ser, esta parte de nuestro ser que tiene la mirada muy, muy despierta. ¿No? como cuando estamos meditando y decimos esto es distracción y traemos la atención otra vez al momento presente y ahí estamos entonces desarrollando esa capacidad de, de lucidez, de estabilidad, de, de despertar aquí este es un pequeño despertar es un despertar auténtico es decir, esto es agresión y cuando logramos esto ya estamos frente al hábito de agredir estamos Haciendo que surja, abriendo espacio para que surja una nueva conducta, un nuevo que puede conv convertirse en un hábito si lo repetimos, y si nos familiarizamos con él, que es el hábito de reconocer qué es esto. Y naturalmente esta misma fortaleza me ayuda a decir, me lleva a decir, yo no quiero esto, esto no es lo que yo quiero. Esto es exactamente lo que no quiero del mundo. Esto es precisamente el tipo de mundo que quiero cambiar. El mundo en el que lo que me mueve, lo que nos mueve para interactuar unos a otros es la agresión. Es justo lo que yo estoy promoviendo. Cuando estamos así en un gran foro y tenemos un micrófono y decimos estamos hartos de toda la agresión, estamos hartos de la confusión, estamos hartos de los engaños. ...de los robos, de los abusos... ...este... ...este hartazgo... ...podemos ponerlo también... ...aquí, pero... ...no de esa manera... De con, ...no con furia... ...no con acusación... ...no con, eh, con... ...con ira... ...que no nos lleva a nada... ...sino con un infinito amor y respeto... ...por nosotros mismos... ...de dónde viene ese amor y ese respeto... ...de que mira... Soy capaz de parar y de decir, esto es una falta. Esto es un error y esto no lo quiero. ¿Sí? Aquí estamos ejerciendo hacia nosotros mismos, no solamente una acción tremendamente valiosa, eh, valiente, y valiosa también, pero valiente, sino sumamente llena de amor. ¿Amor en qué sentido? De abrirnos. A nosotros mismos y de permitirnos conectar con esa parte de nosotros que es tremendamente noble, que es capaz de decir, no, eso no, como, como lo haríamos con, con un niñito, con una niñita al que queremos mucho, y, y, y mata a un animalito, y le dice, no, no, mi amor, eso no, eso no está bien, no le vamos a ridiculizar, no lo vamos a aplastar, no lo vamos a, sino nos salen no, eso no está bien es, este animalito también quiere vivir y es lo, lo mismo que hacemos con nosotros exactamente esa misma actitud de, de acompañarnos, de apoyarnos de abrirnos de, de conectar con esa parte dentro de nosotros llena de sabiduría llena de ternura, llena de fuerza que nos va redireccionando hacia lo que es auténtico. Así que esa tarea simplemente, de cuando surge esa conducta, se, con todas toda estas cualidades, características, decir, esto no está bien, y esto no lo quiero en mi vida. Y en ese reconocimiento, morar un, un momento y apreciar esta enorme valentía. Si de ahí surge una resolución o una aspiración de yo voy a hacer lo que sea posible por actuar de otra manera, poco a poco, pero yo voy a hacer lo que sea posible, por lo menos de darme cuenta cada vez que yo haga esto. Con eso ya estamos moviendo toda, toda la maquinaria en la dirección del mundo que todos queremos. Muchas gracias.